Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Nuestro postre, después de una jornada de pintura, nuestro postre que además lo voy a abrir ahorita mismo. vino, ¿Ven? ¿Qué nos falta? Una cajita roja. ¿Qué me gustan estos pulgones? Son los que más me gustan, la verdad. De Yo creo que lo Hola, hola, ¿Gustáis? Venga, que os invito a venir para casa. Chao. Hoy os traigo un, unas compritas variaditas. Que bueno, tienen un poquito, no tienen mucho tiempo. Pero de aquí a que lo veáis, pues a lo mejor han pasado 15 días. Y, y vengo a enseñaros por si os gusta. Ah, pues mira, como os estaba diciendo, eh, hice una comprita a, mi, a María del canal de Mi Peque María, que ella vendía por Wallapop y, y me avisó esta colección de Graphics 45 que es de la, de la Bella Durmiente. Y entonces, pues no me lo pensé dos veces, de Graphics 45 y me gusta mucho y se la cogí. ¿Veis? Es muy bonita. Voy a ponerla así. Eh, y me encantó esta nueva sin estrenar. <coughs> trae dos de cada, ¿veis? Por delante y por detrás, así de, <coughs> perdón, de cuadrito. Yo nunca sé si la cámara. A ahí no. Está ahí, ¿veis? Estas dos. Después esta que es preciosa, mirad cuántas flores. Y por detrás, así. Son de rayitas y la rayita esta lleva como, como una flechita, una cosa así. Pues estas dos, esta de etiqueta, que bueno, viene con imágenes de... Pues yo creo que de varios cuentos. Pues yo no recuerdo. Ah, sí, es una bruja. ¿Eh? Que trae también dos. Y por detrás esta que trae, trae boito mira qué mona la página está de buito. Es una pasita, pero es de buito. Esta, que la bruja con la rueca de, de, de hilar. ¿Ven? Trae dos. Por detrás de rombo. ¿Ven? Esta, que trae, pues no sé, frase o algo. Viene en inglés. Pero será... O una vez, ¿no? Eras una vez o algo así supongo que será como de cuento. Y por detrás esta es así. ¿Veis? Me hacen fichas de dominó, que no lo son, pero bueno. Después esta. Que son como si estuvieran en sombra. La luna, la estrella, la bruja. Estas vale esta para Halloween, ¿eh? Y por detrás con telas de araña y araña. Que también vale para Halloween. Después... Tenemos estas que son más etiquetas, pero de distintos tamaños. Hay más grandes, más chicas. mira estos que son más chiquitines. Estos dos. Bueno. Vale. Y trae también dos. Y por detrás, pues mira lleva como una página del cuento. ¿Ves? Como una página del cuento. Trae dos también de cada. Esta de murciélago, que igual vale también para Halloween. Y por detrás esta es así. un verde, con medallones y flores. Trae dos de cada. Esta, que es muy chula, de calabaza. Igual vale también para Halloween. mira por detrás, que es la misma que os he enseñado antes, pero en otro tono. Pero trae las mismas palabras, creo yo. Esta, que es un básico. Que por detrás va así. El rayita. Trae dos. Y esta de calabaza. Creo que trae otra más. Otro, otro diseño más. ¿Veis? Que por detrás es así. Y por último, esta. Que es, bueno, ya donde vienen las tiras para recortar y eso. Veis. Que por detrás es así. Como de rombito. Y ya está. Esta es la última vale, me gustó mucho es que vale hasta para Halloween ¿eh? y, y ella me regaló, Mira, me regaló esta otra página también de graphic yo con esta hice este año, no, ni el año el año pasado hice, sí, el año pasado hice la el, el December Daily lo hice con esto y también me regaló una puerta de hada y creo que me regaló algo más pero o ya está usado o lo he guardado, porque, porque no lo encuentro. Así que esto lo compré en Wallapop a María, de mi peque María Scrap. Hice una compita pequeñita mmm, en Scrap Motri. Compré este Bellum de conejito, de Gigi, Gigi, Gigi Moi. Eh, le compré, voy a sacarlo ya de la bolsa, esta frase que vienen en español, eh, ¿Veis? Que son puffy. ¿Veis? Y esta es de Dunaon. A gustito en casa, venirse arriba. Venirse arriba. Eremí todo. De vermuteo, día de vagueo, planazo de finde. En fin, esta que es de Dunaon. Y después le compré de. ¿Cómo se llama esto? De Metacrilato. Pues le compré esta que pone me gustas. Con un bocadillo que lleva un corazón y un corazón. Compré esta otra. Llevo una flecha, un asterisco, un bocadillo con tres corazones y, y otro corazón en blanco. Compré esta que pone fiesta y esta que pone fantasía. Este se lo compré a, a Scra Motril. Y también le cogí. Estas pegatinas, ¿vale? Que también son de corazón. Y también vienen... Estos son stickers. Estos son pafios. Pero están bien, ¿vale? Y son pegatinas que llevan, bueno, dibujitos, pero también llevan sentimientos. Y ella por la compra me regaló esta servilleta y esta servilleta, estas dos. También a Carmen, que lo tengo aquí en una cajita aparte. Porque... Si os pasáis por Instagram, veis que me puse a hacer, con los moldes de estampería de la colección de Vagamus, pues me puse, y también creo que lo he enseñado por aquí, me puse a hacer eh, los moldes con la pasta de Amelie de porcelana y ahora pues quiero pintarla. Y yo tenía antes muchísimas pinturas, pero ya no las tengo. Entonces le cogí esta híbrida de Caden que me gusta mucho la textura, la verdad, de esta de Poco a poco iré comprándome más. Esta, compré esta de color marroncito. Esta en un tono así como carne. ¿Vale? Bueno, lo, esto es marrón. Pone brown. Esta es, pone salamón. Y esta, que no pone nada. Y si lo pone, yo no soy capaz de. Cactus flor. Flower. Ahí. Estas. Y por último, esta. Que bueno, también puede ser con los carne. ¿eh? estas, bueno, ¿ves? estas dos. Pues estas cuatro pinturas. Y poco a poco, pues ya... pues ya iré metiendo unas cuantas más. Y después le cogí estos polvos de embossing. Que son de WOP. Este verde. Mirad qué bonito es. Este amarillo con tornasolado, con brillo tornasolado, le quedaban estas cuatro. Las cuatro. Este azul turquesa también lleva brillo. Y este que es mezclilla, de plata y verde. ¿Vale? ¿Veis? Que mezclilla. Estoy esperando que hoy me llegue algo más que lo aduciré a este a este pedido. Ahora os voy a enseñar que el domingo pasado, que no tengo aquí calendario para ver los días anteriores, pero el, 20, el 21, pues sí, el 21 pues fuimos a comprar unas cosillas para, que nos hacían falta al bazar y fuimos al bazar donde compré las bolas estas de que os enseñé en el hall de compra y entonces pues eh, vi que habían traído algunas bolitas más y entonces compré algunas cosillas. Mira compré estos platos, que nada tiene que ver, de Color Party. Que es para poner aquí lo, las porciones de tarta formando una tarta, como la foto que habéis visto en Instagram. Pero si alguna no la ha visto, pues que se pase por allí y lo vea. Entonces, aquí llevaría el pañito y las porciones de tarta. Y es en un rosa holográfico. Compré esto. Mirad, me encontré con estas flores que me gustaron. Trae una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Y después, así parecen muy llamativas, pero después las ponen en el papel y, y toman el color, ¿veis? Toman el color de, del papel, queda muy... a mí me gusta cómo quedan, ¿eh? Yo tengo una esquinera y la utilizo mucho. Y compré estas mariposas en roja. En roja, pero por dentro vienen, si lo veis, vienen como labraditas. O sea, quiero decir, vienen como embosadas, ¿Vale? Y me gustaron y cogí un paquetillo de cada de estas, no vi más. Y de esta, pues, como teníamos prisa, no me pude parar más. Y me fui y eso fue lo que compré. Esta del otro día, pues fui y me encontré, mira con estas estrellitas que son de plástico. Claro, mirad, es que alguna me preguntasteis por la marca. La marca es Art Accesorios, ¿vale? compré dos sobres de, de estrellitas me gustan mucho los colores porque no son unos colores subidos para nada eh son unos colores mmm, vamos, que están súper bien ¿veis? esto y ahí arriba lleva el agujerillo bueno, pues esto lo abriré luego para no hacer mucho ruido mirad, nuevo encontré que se parecen a estos tonos pues encontré esto que es un abecedario. Había más de otra forma. Pero yo opté por este. Pues no sé por qué. Porque son redondos. Y el redondo, yo qué sé. La figura mmm, en redondo y había cubitos. Pero me gustaban más estos. Y cogí uno nada más. ¿Veis? Esto es que me da un poquillo de cosas. Porque después se te acaban los las vocales. Y tienes que volver a comprar todas. Mmm, para tener cuatro o cinco vocales. Entonces más que compré un, un sobrecito. Mira, encontré estas también, que estas también son nuevas. Esta no es de la misma marca que esta, ¿eh? Mirad. ¿Veis que esta es distinta? Esta marca, Art. Ah, pues sí, pero tiene otro... Mira, la bolsa. Esta hace ruido. Esta bolsa es mejor. Es buenecita y no hace ruido. Mirad las cuentas. Llevan corazones. Todas son iguales. ¿Veis? Y es también de decora. De decor... Decor... ¿no? accesorio art estas dos pues son de la misma marca porque mmm, lo que pasa que mirad llevan packaging distinto ¡Oh, oh! mira aquí veis mira el símbolo de ellos y son tres pacallín distintos serán que lo han ido cambiando ¿Ves? es que no sé si se va a ver aquí ¿ves? este que es el símbolo de infinito este las letras cambian también y este no sé, la habrán ido cambiando el el packaging bueno pues me traje solamente una bolsita de corazoncitos porque además traen 20 gramos son de 4 x 7 milímetros y creo que, que son muy monas y dije bueno pues me voy a llevar una ¿qué más? de la todo es la misma marca aunque aunque cambie el, el packaging mira encontré estas mirad qué graciosa esta no la cogí la otra vez no la había visto ¿Veis? Son facetadas y random. De un solo color no había. Y me traje esta. Después me encontré estas, que son nuevas. Son florecitas. Mirad el centro. ¿Veis? También son random. Y me traje esta y esta, que, que parecen un poquito más grandes. vamos a verlo. Esta es 20 unidades trae y esta trae 20 unidades. Pero es que no ponen la... A ver si lo, si lo pone hija. Es que lo pone de 30. Hay advertencia, Bueno, que no sé. Claro. Accesorios. Pero no pone... Me traje dos. Yo creo que son iguales. creo que están un poquito más grandes, pero son iguales. Yo creo que sí. Ahora, aquí hay colores que no hay aquí. Por ejemplo, esto no lo veo aquí. No, no lo hay. Este, por ejemplo. Este. Que no lo hay. ¿Veis? Y entonces, pues, cogí... Pues dos. Cogí dos. Después... Encontré estas que llevan el centro en, en rosa y como yo el rosa lo utilizo mucho, son facetadas, ¿veis? Y este trae 8 unidades, ¿veis? Y son muy bonitas, igual el centro lo tiene opaco y son muy chulas. Y de la estrellita me traje esta, el lila. que El otro día me parece que el lila no, no había así, a ver... Venía en el random, pero así suelta creo que no. Y las vi y cogí una en lila. Ah, mira, encontré esto, que es el símbolo del infinito. Random también. Y, y la, esta, esta mide en 10 por 22 milímetros. Traen 20 gramos, ¿veis? Pero esta, ¿veis? Que el packaging es distinto, aunque tiene la, en la misma casa. ¿Veis? ¿Veis? El, el infinito y el infinito. Y son monas. Ah, mirad, también cogí, igual que las rosas que os he enseñado, en celestito. Cogí otro paquetillo, ¿vale? Porque ahora para, para los correos bonitos, para los inter que tengo, van ahí, en los paquetes. Alguna que otra va ahí. Algún que otro paquete o, o surtido para que todas tengan de todo. ¿Vale? Mirad, me gustan mucho Después encontré esta ¿Os acordáis de la melocotón? Que tenía que os enseñé Pero esta rosita que es Vamos, una monería, es suavito, suavito, suavito Y, y me traje un paquetillo Este probablemente sea para Bueno, probablemente Casi todas las de aquí Ahora os voy a enseñar Que encontré esta, mirad Que son muy monas Son chiquitas Pero son muy monas Traen 120 gramos. No es el milímetro de la perla, pero es de los más chiquitos que hay. Y después cogí estas que venían sueltas y son un poquito más grandes que estas. Esta seguro. ¿Veis? Cogí estas en naranja. Que me parece que son bonitas. mira cogí este en celeste bebé. Que es súper bonito. Este en rosa bebé. Este. Que son muy, muy bonitas. Cogí. Yo creo que esas son un pelín más grandes que estas. Vamos, sí. Cogí en amarillo. A ver. Un amarillo pero un poco vainilla, ¿vale? No el amarillo que te entra por los ojos. No. Un amarillo un poco vainilla. Y por último, estas rojas que me encantan. Porque son coloradas. Coloradas. Entre rojo y coloradas. Pero muy bonitas, ¿eh? Muy, muy bonita. Y en el bazar, ya por último, enseñaros que mirad lo que encontré. Este aparato, que no lo he abierto, pero no por falta de ganas. ¿eh? Que es para hacer, para tejer flores. Y entonces, ¿veis? Trae de 4 o 5 tamaños. A ver si lo No lo, no lo he abierto. mira aquí vienen las instrucciones. La aguja de coser. A ver si lo puedo sacar la base mira ¿Ves? mira estos son los tamaños y formas porque estas por eso son circulares este será el centro y estas son cuadradas que trae dos cuadradas y otro tamaño que no sé si es para hacer el centro del cuadrado no lo sé tengo que leerlo lo iba a sacar porque el otro día Fui a casa de mi madre y me traje Un montón de lana que tenía allí de hilo Y Y, lo, y me lo traje para ya tenía ganas de hacerlo Mirad Aquí vienen las explicaciones ¿Veis? Y voy a ver si Si viendo la tele Pues hago algo ¿Veis? Y me parece muy Y después muy recogidito porque se mete Esto se mete aquí o esto venía afuera, ¿Veis? y viene esta aguja. Ah, mira, esto se va pasando, es como un telar. ¿Ve? Bueno, pues voy a mirar cómo se hace, no le falta nada. No, esto se hace como un telar. Voy a ver cómo se hace. Además, viene en español y a ver si viendo la tela me entretengo. Ya está, ya no cogió nada más. Esto ha sido lo único aquí, es que tampoco, ahí no da para mucho, es ¿eh? demasiado que hemos podido, bueno, coger esto. Eh, estoy esperando hoy en unas cosillas, tampoco son muchas cosas, unas cosillas de Carmen, de, de Stambo Trill, que lo voy a aducir al, a este mismo vídeo, ¿vale? Para que, para que lo veáis. marcho para que el... okay, este sábado ah, con doble mascarilla me fui al rastrillo y compré varias cosas de pasamanería mira compré 3 metros de esta cinta que me costaba 1 euro el metro veis que es rosita que trae lentejuela y este mmm, creo que va a ser más fácil de coserlo que el que trae solamente la lentejuela al llevar estos dos creo que por aquí yo lo voy a poder coser mejor. Compré esta en rosa y esta en azul. Igual, también compré... ¡Ay! Tres metros de cada. A ver si lo puedo. Que se me ha revillado Este, ¿vale? Y también compré tres metros de cada. Que me parecen muy bonas. En azul y celeste. No había... Había más, pero era solamente lo que era esto. Lo que ya tenemos en las lentejuelas. Lo que es la lentejuela y ya está. Y entonces yo nada más que compré ese. Mirad, compré esto que me encantó. Valía unos 50 al metro. Compré dos metros. ¿Veis? Que viene cosido con plumitas. Y me parece muy mono. para Y además tiene un tacto súper, súper suave. Y compré dos metros. Porque valía a unos 50. Y la verdad que había mucha gente en ese puesto. Y tampoco quería estar mucho tiempo. Y entonces cogí... Rápido y veloz. Compré estos madroños en color beige. ¿Veis? Que he cogido un metro también de este. Que me gustó. Creo que he cogido un metro. O tres. ¿Esto tiene un metro? Sí, ¿no? Uno. Tres. Dos. Yo creo que tres. Me dio un poquillo más, pero bueno, de este. Y después compré de este que era eh, también un poco más caro, este. Mira, qué bonito. ¿Verdad? Era muy chulo. De este compré también dos metros. Era también a, a unos 50. Tenía muchísimo, muchísimo y maravilla, de verdad. ¿eh? Pero ya os digo que había mucha gente y no. Después 50 céntimos, que por cierto me acordé de tina, me acordé mucho de ti. <ríe> mira lo que compré de cascabeles. Y mira el ticket. Y me acordé un montón eh de, de, de tina. Esto era el rastrillo. ¿Veis? Que son cascabeles. Una tira de cascabeles. Y, y es larga, ¿eh? Es larga. 50 céntimos. Me costó. Compré un paquete que lo he abierto para verla, que llevaba 50 céntimos también. estas bola, dos bolas de, de Navidad, ¿veis? Por aquí lleva un alce y por aquí pone Joyce Noel. Yo, yo no sé qué pone, JG. Sí, yo no ve Bonita Navidad, ¿veis? Y por aquí el alce. Y sí, digo, bueno me voy a llevar una venía con las bolitas y todo 50 céntimos compré estos marquitos que taran en 3 de cada 50 céntimos el paquete y digo bueno pues me voy a llevar el que encontré porque estaba allí todo a pelón encontré estas maderitas que ya vienen pintadas son guirnaldas de navidad 50 céntimos traen 6 creo 6 sí, y dije bueno pues las cojo Cogí, mirad, este paquete que traen 3, 50 céntimos, valían a 2,50 pone aquí, bueno, que son de las que se abre, pero mirad qué chiquititas son. Y traen 3, ¿vale? Para las navidades o para lo que se quiera. Cogí estas pegatinas de mariposa, que aquí se le, aquí, se le ha despegado una, pero está aquí abajo. Son puffy, o medio puffy. Son así que parece que, que llevan barniz. Son gorditas, ¿veis? Trae 40 piezas. Aquí también se ha despegado una que está aquí encima. Y compré esto 50 céntimos también, todo a 50 céntimos. ¿Vale? Y cogí este paquetillo. ¡Qué bueno! Esto nunca viene más Y por último cogí este huevo, ¿veis? Que no pesa. 50 céntimos, lo que pasa que estaba allí encima hay que pintarlo así como a pincel seco, está en relieve para decorarlo y también lo cogí en el mismo puesto esto es de un puesto y la pasamanería de otra ¿vale? esto es de un puesto y también lo cogí allí y lleva flores en relieve ¿veis? nada más que quedaba este, por eso nada más que cogí bueno, pues esto lo cogí allí me acordé de Tina porque ella hace unas compras súper, súper, súper chachi en el, en el, y baratita y buena en el, en el rastrillo de Madrid. Y después me, me pasé por la ferretería para comprar tapacrietas, para hacer lo de la manualidad que hizo Maya en su canal. Y en vez de coger la que ella cogió, compré esta que no pesa nada, que ya viene preparada. Me costó 2 euros, ¿veis? y ya viene con el pivote y todo pues, pues para hacerlo sin manga pastelera ni nada esto se quita se enrosca aquí bueno, se cayó esto se quita se enrosca aquí y por aquí tiene que tener una pistola de silicona que yo tengo por ahí y, y para hacer el, el tarrito ese de uy, de la chucha Bueno, pues os voy a enseñar. Seguí enseñando lo que compré en Scramotril que ya me ha llegado, que son esto, este paquetito con cuatro nidos, veis, de pajita. Compré estos dos conejitos, uno en gris y el otro en blanco. Mira qué da. veis. Para ahora para Pascu igual el blanco. También pillé allí los tres bolígrafos rotulados de glitter de nubo. que me faltaba el lila, este verde y este que es de color así como rojizo, ¿veis? Y ya con esto lo tengo todo. Creo que son 6 o siete. Tengo estos, esto ya los tenía. ¿Veis? Este, que esto ya, lo, ya os lo enseñé, ¿no? Esto. Y ahora he pillado estos tres, que es el verde, que no lo tenía, el lila, que no lo tenía, y este que es como un marrón o algo así. Yo creo que sí, con marrón rojizo, una cosa así. Cogí lo, lo adhesivo, pero oh, que esto es de, la, de los nidos. Estos que son los chisboas pero adhesivos de la colección... ¿Cómo se llama? La colección se llama... ¡Pum! Harmony... ¡Ah, no! Son de estampería y es esta colección, que es la de... Es la de Joana. Compré los chisboas y el papel. De 190 gramos, de 12x12. Y trae... Esta es nueva, ¿eh? ¿Veis? La colección... O sea, los chipboard y la colección. Y la colección os la enseño en un asalto. Uy, se si puede abrir, que no me acordaba yo que es cierra esto, vamos. ¡Ay, por favor! Y os lo enseño, mira, esta, con los perritos ahí. Este con muchas flores, muy rosita. Este con perrito y gatito. Y conejitos también trae. Y trae otro, que no sé si se va a ver. Este. ¿Veis? Aquí también se ve. Este que lleva aquí arriba. Es una sola cara, lleva un dibujo de una flor, muy veraniega. Este que lleva como letras con flores. Este que lleva ramaje. Este, no, no lo veo yo que tengo mucho la colección, pero bueno. Este, mira qué mono, el conejito y el erizo. Este es una madera, en azul. Mira, qué mono. Los dos gatitos con la regadera y el cubo. Y aquí arriba, ¿sí? lleva también flores. son muy bonitos Este, que pone en mi familia. Este. Este otro también muy, muy clarito, muy veraniego. No sé si la televisión se ha visto bien. Parece como una playa con flores. Aquí lleva flores. No sé si se ve bien. ¿Veis? Este que es muy clarito. Este que lleva la mariposa. Muy bonito. Este que lleva la niña con las flores. Y el perrito ahí abajo. ¿Veis? Es como muy, muy bonito. Y aquí, pues, yo creo que este ya es igual. A ver, creo que ya lo hemos visto. Y si no, que se le mucho. Ah, pues no es el mismo. Mira qué bonito. También muy clarito. Muy verde. Mucha de Esta es la madera azul que hemos visto. Este también con flores y tono azul. Este que también es muy bonito. Bueno, es muy bonito. Este que es como una acuarela. Este que también se parece al otro, pero no es mismo, no, no son iguales, se parecen, se dan un aire pero ¿ves? no son iguales, no, se parece pero no, este muy chulo, este con lazo, flores, ratones, más de ir, no, bueno. Y después he cogido esta que es antigua, que mmm, más que nada es de la y más que nada son papeles básicos, básicos pues para un bautizo, para una boda, mmm, no sé, algo así, me costaron 6.99. ¿Veis? Son de 12x12 12, eh, y trae 12 diseños y 200 gramos. Este, mirad, la portada es de madera y lleva un encaje. Aquí tengo que decir que, bueno, son bonitos, pero creo que, creo que me equivoqué, porque yo quería más San valentín. ¿Veis? Aquí lleva encaje y aquí también. Son el mismo, pero en otro tono. Este lleva como una flor, ¿eh? por aquí el mismo, pero en B. Este es rosa, el mismo, pero en B. Este y este. Este es de, de todos porque más me gustan. Lo demás, un uniforme. Lo veo muy, muy, una colección muy básica. Sí que se puede meter en cualquier lado, pero... No sé, lo no veo un poco. ¿eh? Y este que yo creo que ya se repite. Esta, esta tampoco está mal. ¿eh? Sí, ya se están repitiendo. Porque esta es la misma. Trae dos de cada. Aquí ¿Mm? está de craft Y esta es antigua, ¿eh? No es ni de ahora, ni mucho menos. Aquí no pone el año. No, no lo pone pues esto y ya está nada más eso es todo lo de esperamos eh, espero que os hayan gustado y si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras gracias por apoyar el canal gracias por estar ahí gracias por ver los vídeos y espero que todos estéis espero y deseo que todos estéis bien y nos vemos próximamente si Dios quiere besos para todas, cuidaros, chao ¡Chao,